Bien, Red, mejor baja para hacer la prueba. Dime por qué llamamos a esta cosa el cañón mariachi aplastar cerebro. Porque es lo que los villanos escucharán cuando sean golpeados, música mariachi. Tenemos otros problemas, yo estoy suponiendo que tendría que buscar otra ciudad, un cerdo loco anda suelto por la ciudad robando grandes cantidades de comida en 10 tiendas y restaurantes. Es el cerdo que come mucho, recuerda, tú no eres el gay pésimo, eres Redwit super dinámico pájaro del futuro, y tienes que ir a enseñarle a ese torpe cerdo a bailar. ¡Servan, Katen! ¡Por el cerebro de Kipkos, un estorpeado como que ¡Puedo tomar sinaas y, y acabar con la comida! <risa> cerdo acaba de robar un puesto de la fiesta en camino a la fábrica de pasta, vayan y cumplan su deber. No en serio amigos, porque trabajar eso me recuerda a un tipo para la oficina de empleos le preguntan y él contesta que no. Vamos Red, tenemos que irnos a la fábrica de pasta, el cerdo está en otro banquete. ¿De qué está hablando? Soy el famoso pájaro comediante, no puedo. Creo que ya llegamos a la fábrica de pasta. Tendré que hacer algo que me explotará a mí más que ti. Si lo hayas, sería Pitbull Super Dinámico Pájaro del Futuro. Ahí está ese cerdo robando más comida. Detente ahí, cerdo repulsivo. Por casualidad, no tienes algo de comer, que ya no sientan bien sí ni lo mencionemos chat Kibon, es parte del trabajo de ya María, mejor fabricante del pan de trigo.